En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bueno amigos, gracias. Seguimos acá en la hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita. Visitando a grandes amigos emprendedores, gente que ha apostado por poner su local, su, su negocio, su emprendimiento, su trabajo. Y en esta ocasión nos encontramos en un importante taller acá en San Pedro de la Bendita, con nuestro gran amigo Almilcar ¿Qué es lo que usted ofrece acá en su taller? Coméntenos un poquito Conocemos de que usted es el hombre que les da Ese toque mágico a los vehículos Cuando de pronto por ahí lo raya eh, Algún accidente y todo eso Coméntenos qué es lo que usted nos ofrece acá Buenos días Leonardo, muchísimas gracias por la oportunidad En realidad felicitaciones Por uh, ser parte de los emprendedores ¿no? Pero, uh, el trabajo mío es uh, Más que todo Servir a la comunidad Sí, se ofrece suelda autógena, eléctrica, especialidades, fibra de vidrio, que es lo que... Eh, hay una demanda a nivel provincial. Entonces, eh, tengo grandes eh, amigos, clientes, de las cuales empresas como Gas, Petroecuador, eh, vienen aquí a este lugar, al servicio de los Ecuadores. Entonces, mi experiencia data de más o menos ya 38 años, de las cuales... Eh, Estuve en Loja, estuve en Catamayo, llegué a mi tierra, que es San Pedro la Bendita, y aquí en realidad me quedaré. Me pues, siento satisfecho de servirlos, por lo tanto, que se da servicio de aire, cualquier cosa, la llave, servicio mecánico. Eh, entonces, eh, en realidad, eh, yo iba a tener una gran clientela. Usted que trabaja con los vehículos, ¿cuál es el trabajo más solicitado de los, de los amigos que tienen sus vehículos? Usted que, bueno, habrá muchos, ¿no? Pero en sí, ciertos casos, ¿no? Claro, o sea, lo, lo diario es eh, aire, por decir, cuestión eléctrica. Eh, y en lo que es pintura ya se entra, eso ya lleva más tiempo, más demanda. Entonces, por lo tanto, hemos, hemos estado sirviendo las 24 horas del día. En caso de un accidente, por ejemplo, que Dios no quiera, ¿no? que a nadie se le desea, pero suceden, ¿no? En todo caso, si a usted lo vienen a ver para que... Eh, vaya a ver el vehículo y todo eso ¿Usted le presta también esos servicios? El auxilio, siempre se sabe que El, el sitio, el lugar Se presta para Para darle el servicio Por lo menos por el servicio Primeros auxilios Servicio de wincha y Entonces el, el, el, el cliente que por lo general pasa al cisne y no hay un servicio para el cisne y acá Tamayo queda muy lejos, entonces aquí se les ayuda con lo que se puede me siento satisfecho verles servido porque ya no es por tanto el dinero sino la satisfacción de servir Usted les cobra con, con facilidad, digo un poco económico también, ¿no? Lógico, estoy de acuerdo, Hay gente que no, la persona no tiene ¿no? se les ayuda, se les trata de ayudar no, no, no lo mío no es lucro ni es eh, servir, me siento satisfecho incluso a todo el pueblo, si necesitan alguna cosa yo estoy a la orden para que... Quede. Qué bien, don Almilcar, ¿dónde está su local ubicado aquí en la parroquia de San Pedro de la Bendita? Para las personas que de pronto le van a ver en este video y van a venir por visita acá a la ciudad y quieren conocer, ¿no? Claro, lo más general es, es en la Panamericana y Mariana Gutiérrez, detrás del Colegio San Vicente Ferrer, eh, a una cuadra de la ye que va a la costa, tanto como la que va a loja. ¿Tiene algún nombrecito? Sí, Amilcar, señor. ¿El taller? Amilcar. Ahí está, para que ustedes amigos cuando visiten la parroquia de San Pedro la Bendita porque por aquí podemos ingresar hacia el santuario del Cisne, ¿no? Sí, aquí es el santuario del Cisne. Incluso aquí demanda mucho de lo que más necesita la gente es el combustible. No hay aquí, no no podemos vender, entonces de aquí dejan el carro y tienen que ir a Catamayo a traer, entonces, miren, ¿por qué? Porque no podemos, no no no tenemos autorización para eso. Un, un llamado también para las autoridades Claro, lógico, ¿por porque si yo les doy un galón Me denuncian y voy a tener problemas Entonces aquí también un llamado a las autoridades Que de pronto puedan eh, buscar la manera de poder poner a, No sé, alguna gasolinera, alguna distribuidora de, de combustible Aquí en la parroquia de, de San Pedro, ¿no? Es tan necesario eso Incluso ahora que es que Sé que los bomberos van a poner una planta, algo así Un local, algo así Entonces eso da un muy buen servicio Aquí nosotros salvamos con extinguidores, han habido problemas de incendios, de todo eso. Entonces, hay que estar en todo. O sea, ¡Qué bien! En, en todo lo que se necesita, ¿no? ¿Algún número de contacto? De, de pronto alguien eh, pueda tener su número para eh, alguna emergencia. ¿Cómo lo pueden contactar? También a través de las redes sociales. ¿Cuál es el, el método para ponerse en contacto con usted? Más es los, los amigos, las amistades, es conocido de todos. ¿Algún numerito de contacto? Sí, claro, 0979. 35, 0, 87, 5. En la ciudad de San Pedro de la Bendita, la parroquia de San Pedro de la Bendita De el Cantón Gatamayo en la provincia de Loja Nos encontramos amigos y amigas quienes nos están observando a través de este video Mi estimado Almircar, usted como un ciudadano de San Pedro de la Bendita Se vienen las festividades religiosas ¿Qué decirles a los amigos que vienen a visitar acá, quienes aún todavía no han venido? ¿Qué poder decirles a ellos? Sí, que de todas maneras nosotros tenemos que prepararnos también para darles un buen recibimiento, un buen servicio, alguna cosa de lo que más se puede. Claro, hay cosas básicas como hacer un líquido de freno, eh, qué sé yo, unas bujías, dar primeros auxilios. Qué bien, hemos conversado con don y Vivanco en este encuentro especial con... Los automotores para los amigos que visiten esta importante parroquia del Cantón Catamayo. Por aquí, como decía al inicio, es el ingreso hacia el santuario y también hacia el Cantón Loja. Y bueno, más provincias también que por esta vía o esa arteria vial viajan eh, por diferentes razones. Gracias por acompañarnos como siempre y también invitarles a que compartan estos videos, que lo hacemos con el único afán de promover el emprendimiento. La gente que trabaja como nuestro amigo Almircar, que también ha emprendido hace muchos años y que aún se mantiene a pesar de la pandemia y toda la situación, siempre está aquí para prestar el servicio más allá de lo económico. Amigos, gracias. Nos vemos en otro próximo video.